Me para el teléfono. Ya vamos a empezar. Ok. Listo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todas las personas que están aquí en la sala de Zoom, pero también quienes nos están acompañando por el live en Facebook. El día de hoy vamos a hablar sobre la migración, ¿verdad? En tiempos de pandemia, sobre los retos, sobre el contexto actual que se está viviendo en la región centroamericana, y México también. Eh, y para eso tenemos unas personas invitadas que nos da el gusto y el honor de tenerles aquí con nosotros y que podamos compartir este espacio como lo son Ivania Villalobos, José Luis Manso y Yasuri también, que nos que nos van a acompañar en este espacio. Yo soy Andrés Cambronero, soy coordinador de Casa DEI, del Departamento Ecuménico de Investigaciones, y este espacio es muy valioso, nos convoca desde diferentes lugares, nos convoca también porque sabemos que en época de pandemia, ¿verdad? Los grupos vulnerabilizados, los grupos que han sido históricamente eh, oprimidos, vulnerabilizados, pues se encuentran, ¿verdad?, en unas condición de mayor vulnerabilidad, una condición donde las desigualdades se acrecientan, donde las injusticias se acrecientan. Y son estos grupos quienes se viven desde todas las interseccionalidades, ¿verdad? O de muchas de las interseccionalidades. Y la idea es que hoy podamos reflexionarlo desde personas que han estudiado el tema, desde personas que han trabajado o trabajan con personas migrantes y solicitantes de refugio y también con una persona que es solicitante, migrante de refugio en Costa Rica y desde ahí enriquecer esta conversación para que podamos, ¿verdad?, después tener un conversatorio, unas preguntas y salir con nuevos aprendizajes, nuevos sentires, ¿verdad?, que den esa posibilidad. Eh, un poquito para comentarles en inicio. La Casa DEI del Departamento Ecomédico de Investigaciones nace justo en el contexto de la pandemia cuando todas, nosotras decimos, cuando todas las puertas estaban cerrando, cuando todo era la restricción, la casa de DEI decidió abrir las puertas para que estas personas que estaban en condición de riesgo de calle pudieran tener un lugar donde estar, un lugar seguro, donde estar, donde tener acogida, pero además donde sentirse seguros, seguras, un espacio para revitalizarse. Y de ahí tenemos ya un año y seis. Cinco, seis, cinco, cuatro meses de estar trabajando eh, con personas de diferentes partes de Latinoamérica, Cuba, Nicaragua, El Salvador, eh, Brasil, ¿verdad? En, en Venezuela, que han pasado por casa de ella, sea porque su objetivo era migrar hacia el norte o porque su objetivo es estar aquí en Costa Rica solicitando refugio y haciendo organización política hacia sus países también. Entonces, esta ha sido nuestra experiencia, ha sido una experiencia de enriquecer nuestras miradas, ha sido retos también para poder crear un espacio seguro, para poder generar reflexiones que permitan humanizar los vínculo, vínculos en una sociedad en la que cada vez más, ¿verdad? Eh, el individualismo, la competencia, lo que busca es separarnos, en este caso sería más bien encontrarnos y unirnos y cuidarnos también. Entonces, ese ha sido como objetivo de la casa de ella, además compartir los saberes, ¿verdad? Sabemos que una casa de acogida, cuando abrimos las puertas a personas de diferentes nacionalidades, pues hay muchos saberes, hay muchas concepciones de mundo, hay muchas espiritualidades, hay muchos sentidos, y en eso hay que buscar el encuentro y el diálogo, ¿verdad? Para construir justamente en colectivo, y eso ha sido una experiencia muy, muy rica también en la casa de ella. Y creo que de forma general, esto es lo que yo podría aportar desde de Casa Day, como algo breve, introductorio. Que. Y, y como para ir uniendo, yo creo que el que la. ¿verdad? Como junto con las personas que vienen a conversar, cada persona con la que uno trabaja es una historia. ¿Verdad? Y esa historia está cargada de muchas historias y representa no solo la historia individual sino que también representan la historia colectiva, ¿verdad? Representan la historia de una región, representan la historia de un país, eh, o las historias de una región, las historias de unos países. Y desde ahí se logran hacer muchos enlaces con todo lo que nosotras y nosotros trabajamos, pensamos, reflexionamos y abordamos. Y bueno, ya yo voy a, voy a ir deteniendo mi, mi, mi conversación para dar paso a las participantes también y después ir conversando más. Así que quiero invitar a Ivania Villalobos, que si puede encender la cámara, Ivania Villalobos Vintas, Ella es productora audiovisual y documentalista. Ivania desarrolló en conjunto, ¿verdad?, con un equipo, la, el documental Casa en Tierra Ajena, que están invitadas, invitados a, a observarlo, quienes tengan la posibilidad, eh, que justamente habla sobre la migración en Centroamérica. Justamente habla como de ese canal migratorio, las causas, bueno, diferentes temas que Ivania probablemente ahorita nos va a comentar. Y agradecerle, bueno, Ivania tu presencia acá, bienvenida. Y nada más como para provocación ahí de pregunta, y si querés te vas por ahí o si querés te vas por otro lado, pero en el marco de las migraciones, te queríamos preguntar cómo, ¿verdad?, de todo este trabajo que desarrollaron con Casa en Tierra Ajena, ¿Cuáles fueron los retos que encontraron de la migración en Centroamérica, México, Estados Unidos y cuáles retos consideras que aún de estos están presentes o cómo se acrecientan con la pandemia también, verdad? Entonces, bienvenida, te puedes presentar, puedes presentar el trabajo y a partir de ahí hablamos sobre los retos y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, más bien buenas tardes. A todos, todas, eh, de distintos lugares también que nos acompañan. Gracias al DEI por la invitación, por todo este esfuerzo de la casa de acogida también que están realizando. Eh, a José Luis Manso, que también nos acompaña en la sesión para conversar de estas experiencias, pues también saludarle. Y agradecerle mucho también el, el trabajo que hizo junto a nosotros como nuestro productor de campo en Saltillo cuando realizamos las grabaciones pues allá eh, y todos los aportes que nos dio a lo largo del trabajo porque como mencionaba el compañero Andrés, este, este es documental, es un trabajo que hicimos también eh, un equipo conformado por personas de las universidades públicas de Costa Rica, específicamente de la UCR, el profesor Carlos Sandoval, especialista en la temática de la migración también, y un equipo de audiovisuales de la UNED. Entonces, conjuntamos estos esfuerzos junto con todas las historias que logramos identificar en la región. Realmente, como Andrés decía, eh, acercarse a cada persona es acercarse a sus historias y a sus países y fue justo eso lo que nos permitió pues también como eh, darle cuerpo a estas historias sobre migración y que es eh, muy importante, ¿verdad? Como... Eh, Recalcar que esta migración centroamericana, principalmente la que nosotros retratamos, la que de repente se ve como esas grandes cifras estadísticas, es una migración forzada, no es una migración promovida en otros ámbitos de libertad, de derechos, sino que se da realmente en condiciones realmente apremiantes y que nos implican hacer, ¿verdad? Esta invitación, a hacer una revisión histórica de qué es lo que ha pasado en nuestra región que hace que tanto ayer como hoy la migración sea un tema eh, cada vez sumado con un montón de políticas anti inmigrantes, con políticas este, de deportaciones, eh, con unos discursos de odio como muy fuertes desde distintos frentes, tanto desde la política como desde los medios de comunicación. Entonces existen grandes retos. Este, nosotros, en nuestro trabajo, ¿verdad? identificamos y nos, nos centramos en entender por qué la gente migra. Y siento que tanto este, para el momento que hicimos el trabajo de investigación, de guión, de grabación, como hoy muchos de ellos se mantienen porque vienen desde las historias de los conflictos armados en Centroamérica, ¿verdad? de gente forzada a huir, Familias que terminan dividiéndose porque tienen que salvaguardar sus vidas. Eh, historias también muy relacionadas con modelos de desarrollo sumamente eh, violentos, basados en el despojo territorial, en la extracción de los bienes comunes, en el mercantilizar absolutamente todas las formas de vida, el río, los bosques, el mismo ser humano que de repente si sí no entra como... Como una mano de obra barata en muchos de estos proyectos extractivos, terminan siendo desplazados y muchos de ellos en los procesos de defensa territorial eh, también terminan siendo criminalizados, judicializados y muchos de ellos también han perdido la vida, ¿verdad? Recordamos el caso de la compañera Berta Cáceres, que quizá eh, siempre nos resuena mucho, pero como ella, hay muchísimos defensores y defensoras de territorios pues, que pasan por por estas mismas eh, problemáticas verdad de al defender derechos ser judicializados criminalizados y a veces no encontrar verdad otra opción para salvaguardar su vida y la de sus familiares que la de pues finalmente en entrar en una migración forzada encontramos ahí megaproyectos eh, de monocultivos, por ejemplo, todo lo que es el cultivo de palma en la zona de la Aguán en Honduras, donde pudimos visitar eh, los proyectos hidroeléctricos en Guatemala, que también generan mucha división entre las mismas comunidades, proyectos mineros, verdad, como la puya también en Guatemala. Los contextos también, resultados como ahora mencionábamos, pues de esta violencia, de las guerras y los conflictos armados en Centroamérica, esas migraciones forzadas y luego, por ejemplo, el conflicto eh, alrededor de las pandillas y los controles territoriales que también hacen que mucha, mucha población migre porque su vida está en peligro, ¿verdad? Están prácticamente buscando una condición de refugio fuera de sus de sus territorios, de los países donde nacieron, donde crecieron. Eh, esas fueron como parte de nuestras búsquedas de cuáles son esas causas, qué es lo que lleva a la gente a migrar, porque muchas veces, ¿verdad? Este, había como, por ejemplo, para nuestro caso en Costa Rica, mucha este, tendencia a reducir el fenómeno migratorio a simplemente la búsqueda del empleo, ¿verdad? Pero, esto como todo amalgamado con una condición de bienestar que, que se busca en medio de condiciones de opresión que te fuerzan a salir, ¿verdad? Eh, el diálogo franco con las personas en las comunidades, pues también nos hace ver que de la, la mano de esas migraciones masivas, las caravanas de las que hemos escuchado y que hemos leído eh, están, pues sí, como marcadas también por procesos de resistencia, de organización, de personas que buscan, eh, incluso con un abandono estatal como muy fuerte y ellos tienen que hacer su autogestión de sus personas fallecidas o desaparecidas en el tránsito migratorio. Entonces, eh, encontramos también como una fuerza de resistencia, de construcción de nuevas oportunidades de también mientras eh, están haciendo también sus procesos de búsqueda, también están haciendo una acción política que nos permite visibilizar este, otras situaciones alrededor de la migración que los medios de comunicación, digamos si fuera desde una mirada general, como que no nos brinda Luego nosotros en este trabajo a nivel de la narrativa del documental, pues también empezamos a explorar cómo además de que eres vulnerabilizado en tu país y sales huyendo, sufres una gran cantidad de vulnerabilidades y de violencias en el camino. Y esas violencias vienen también desde estados, desde empresas, incluso también pues desde personas particulares con discursos de odio y acciones concretas. Entonces vemos cómo el camino realmente se vuelve complejo. Eh, eh, digamos, poder este, entender que eh, estas personas al entrar en México también tienen que buscar las rutas más complicadas o las más alejadas para evadir controles migratorios, pues también es este, un factor este, de mayor riesgo para ellos y ellas, pues tienen que evadirlo de esas formas porque tanto nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos tienen que presentar una visa para transitar de una forma este, libre, así por el territorio mexicano, y si lo cuentas con este documento, pues, pues te pueden a, aprender, digamos. Existen una serie de derechos que se pueden aplicar, ¿verdad?, en este tipo de condición, ¿verdad?, pero sin embargo siempre enfrentarse a la autoridad judicial es, este, una condición en la que estás como muchísimo más vulnerable, entonces siempre eh, buscan como evadirlo y ahí se enfrentan con más grandes riesgos. Entonces, eh, finalizamos en este, este oasis de esperanza que hoy también nos acompaña por acá José Luis Manso y que son las casas a migrantes. ¿verdad? Estos espacios que realmente son como mucho aprendizaje dentro de, de, de la experiencia particular, digamos, de escribir el guión, de trabajar con los distintos compañeros del equipo y el estar ahí, el aprender cómo gestionar una casa verdad, todos los retos que eso implica, incluso también el estar en el espacio eh, comunitario, construir la aceptación, los lazos y los retos que implica manejar una casa donde, como muchas veces nos contaba José Luis, a veces llegaban a tener hasta 300 personas en algunos momentos. Eh, ahora con la condición COVID, pues muchísimo más eh, intenso, verdad, como las las complejidades alrededor, ¿verdad? Porque el tema del acceso a la salud, algunos de los albergues tuvieron que hacer cierres momentáneos de sus puertas, el cómo reinventarse para seguir apoyando a las personas en la condición de migración, porque la gente seguía saliendo, la gente seguía necesitando asesoría, incluso gente que ya estaba ahí sobre sus procesos, cómo iban avanzando. entonces pues esta coyuntura eh, se suma a la gran cantidad de retos pues, que implica la, el tema migratorio no solo para las personas migrantes, sino también para las personas que están involucradas en los procesos de acompañamiento y de defensa de las personas en esta situación, ¿verdad? Eh, cómo hacer asesorías digitales, web telefónicas, ¿verdad? Cómo seguir abrazando a la población este, eh, disminuye en buscarlo, no, no exponerles a, a más contagios o no contagiarse en las mismas personas pues, de las casas. Es un tema complejo, pero realmente eh, yo les invito a las personas que pudieran ver el documental, si no lo han hecho, que está en YouTube, es un material público, pueden emplearlo para las distintas actividades que de que realicen tanto de apoyo o acompañamiento, procesos informativos o pedagógicos. Es un recurso muy, muy interesante, lo pueden buscar en YouTube como Casa en Tierra Ajena, tanto el documental como sus materiales complementarios. Y no sé si me abuse del tiempo. No, súper, súper. Más bien yo quería hacerte una pregunta, que algo que, que planteas. Que me parece interesante como de profundizar, no sé, o de hablar un poquito, y es que hablas, verdad, como de los factores que vulnerabilizan a estas personas y también los actos de resistencia, verdad, es como un tema entre la vulnerabilización histórica, eh, la violencia política, extractivista, el mismo capitalismo y las formas de resistir de esta población. Entonces, en ese entre, ¿qué nos encontramos? ¿Verdad que nos encontramos en ese momento? Es como la pregunta que, que me gustaría hacerte antes de pasar a la otra persona. Sí, muchas gracias. Y sí, claro, encontramos procesos como de empoderamiento social como muy significativos, digamos, desde mi perspectiva, porque, por ejemplo, en estos procesos de resistencia podemos ver el caso, por ejemplo, de los compañeros y las compañeras que empiezan como con el Observatorio de Derechos Humanos de la UAM campesinos y campesinas en procesos de recuperación territorial, documentando ellos mismos sus historias, sus casos, las violencias de las que son objeto en sus territorios, amenazas realmente significativas, este, muy, muy, muy violento entre el empresariado y un estado que muchas veces también te, te deja solo. Entonces encontrar estas formas de organización realmente muy documentados, muy empoderados, haciendo sus propios procesos de documentación. Son experiencias muy, muy, muy interesantes, los mismos que mencionábamos de las casas a migrantes. Eh, Incluso como eso tal vez nuestro compañero de fijo, José Luis Manzo, nos, nos, nos podrá ampliar muchísimo más. Pero solamente diré como que sobre las casas, eh, una de las perspectivas más hermosas y que recuerdo del padre Pedro fue cuando nos decía que una de las aspiraciones de la casa de repente era desaparecer. ¿Y por qué? No porque no queremos seguir ayudando a las personas que se encuentran en una condición de migración forzada, sino para que nadie de repente tenga que forzar de eh, verse forzado a migrar, o para que en su tránsito de migración no tengan que sufrir estas violencias y tengamos que estar, a, estar ahí, digamos, como esa barrera o ese oasis. Entonces, la visión de la casa es sumamente hermosa y ojalá que, que José lo nos ayude como a profundizarla y asumirla como todavía más eh, las madres las madres esposas hijas de migrantes desaparecidos padres esposos también que buscan a sus familiares eh, y como ellos mismos nos decían es que incluso muchas veces cuando llegamos a la autoridad judicial no sé en honduras las compañeras de cofamipro eh, se burlaban de nosotras las mamás que llegábamos a reclamar por nuestros nuestros familiares que nos dieran ayuda eran, de repente les decían que eran unas señoras vagas que se fueran a trabajar o que se fueran a sus casas pero como ellas decían este doñedita cómo nos vamos a ir si le estamos buscando a nuestros hijos estamos buscando una parte de nosotros mismos verdad eh, eh, esas experiencias yo siento que son eh, son como muy importantes, luego está también como toda la parte de acogida y, y que también se suma en estos procesos que es la, eh, la deportación, ¿verdad? Como de personas y cómo manejar también como mucho esto desde los distintos países receptores, pues también es, es un reto y hay organizaciones pues en esa, en esa medida también. Hay un poco, quizá nada más sintetizar que... Hay mucho que podemos hacer y también mucho que podemos construir desde, desde la comunidad, ¿verdad? Y como decían algunas compañeras en, de México, en unos talleres que compartíamos todavía hace pocos días, a veces parece que le estamos haciendo la chamba a, a los gobiernos locales, digamos, desde las organizaciones que trabajan directamente con población en las casas. Pero esa ayuda es, fun, es fundamental, hay que fortalecerla y también muy importante la comunicación entre las distintas organizaciones. Este, es una gran, una grandísima fortaleza en brindar información, en generar puentes este, y que todos estos procesos se puedan hacer de la forma este, más informada este, para cada uno de los que tienen que, que formar parte de ella. Muchísimas gracias, Ivania. Con esto hacemos una, una superintroducción también y ya vamos tocando varios temas, ¿verdad? De lo que implica ser una persona migrante en, en Centroamérica o dentro de este contexto. Y vamos a ir enlazando con las otras historias, con la historia que trae Yasur y con las historias que trae eh, José Luis. Y después tendremos un espacio de preguntas o comentarios como para ir ampliando. Entonces, te agradecemos esta primera intervención. Y yo habíamos hablado de de, de Ibaña, después José después Yasuri, sin embargo estoy teniendo la corazonada de que de pronto podemos empezar con Yasuri o continuar con Yasuri para después de, de, de, de con Yasuri migrar hacia, hacia México directamente. Y entonces voy a permitirme presentar inicialmente a Yasuri, que es una... Persona solicitante de refugio en Costa Rica, estudiante de enfermería. Yasuri es una mujer trans que, del conflicto de, el sociopolítico en Nicaragua en el 2018, hizo un exilio hacia Costa Rica. Que ha formado parte de la organización política de personas solicitantes de refugio en costa, de, de nicaragüenses en Costa Rica, de, en diferentes grupos. Yaya nos explicará más sobre cuáles participa y que también trabaja con personas solicitantes de refugio. Entonces, tiene, una, creo que tiene un historial muy importante para comentarnos de su experiencia, aprender mucho de lo que ella hace. Es una persona que desde, desde ahí también admiramos. Ahora trabaja en una casa también de paso, si no me equivoco. Eh, y que, bueno, entonces tenemos bastante que compartir. Y a Yasuri le agradezco mucho por, por venir, por estar acá y que y la pregunta que, que tenía también verdad es que nos comentes un poco lo que significa ser una persona solicitante de refugio en Costa Rica que además es una persona trans en Costa Rica de esa condición y la forma en que se han venido organizando acá verdad también esa son algo que nos gustaría escucharte conversar entonces muchas gracias Yasurite Deseo la palabra. Buenas tardes. Eh, no sé si me escuchan, porfi si me confirman. Sí, te escuchamos. Ok. Agradecer a Casa Dey la oportunidad y la invitación que me hicieron, ¿verdad? Eh, por poder contar un poco de las historias y las vivencias que viven las personas que se ven obligadas a realizar un desplazamiento forzado. Como Andrés lo mencionaba, eh, mi nombre es Yasuri Cotoy Ortiz, soy originaria de Nicaragua. Eh, en Nicaragua era estudiante de Nicaragua, ¿verdad? Sin embargo, debido al contexto sociopolítico que se vivió, eh, tuve que verme obligada a desplazarme y vivir una migración forzada hacia, en este caso, Costa Rica, ¿verdad? Eh, Quiero iniciar haciendo un poco la reflexión, ¿verdad?, que los cuerpos de las personas LGBTI más viven múltiples eh, migraciones que no que no tienen que ver a veces con la migración de un país a otro, sino que pasa inicialmente en el seno del hogar, porque el reconocerte como parte de estas siglas, ¿no?, eh, te expone a vivir un sinnúmero de vulnerabilidades que son el rechazo, la discriminación, la exclusión y inicia esa migración a temprana edad, muchas veces a migrar desde el seno de tu hogar, de tu familia, de tus padres, hacia el seno de amistades, hacia el seno de otras personas donde sí te aceptan, ¿verdad? Entonces, sí, como es, por nuestros cuerpos ha pasado, como muchas migraciones que no precisamente son de salir de un país a otro. Eh, yo nunca pensé exiliarme lo que es. Costa Rica, porque consideraba que mi país, Nicaragua, tenía todas las herramientas y los recursos para salir, ¿no? como para desarrollarme, ¿verdad? Sin embargo, la represión fue tan brutal y es tan brutal, y hoy quiero aprovechar como para visibilizar que Nicaragua no es tan normal, ¿verdad? Siguen habiendo aprehensiones, y los derechos humanos de las personas siguen siendo vulnerados por el gobierno de turno, ¿verdad? Sin embargo, este, tuve la oportunidad de salir y ponerme a salvo. Llegué a este país. En este país, este, ser una mujer transmigrante supone muchos retos, eh, ya que si no cumples ciertos estereotipos normados por la sociedad, te ves expuesta a un sinnúmero aún mayor de exclusiones, ya que si no cumples con los estándares de de belleza, ¿verdad? si no cumples con los estándares de heteronormatividad, pues no puedes optar como a acceso a derechos. Una de, de las cosas más vulnerables que, que he vivido es el tema de la identidad. Eh, el reconocerseme el como, como Yasuri ha sido todo un proceso, ¿verdad? Eh, porque eh, no ha sido fácil. Ya casi voy a cumplir tres años de estar en este país y todavía mi identificación pues que eh, hice una solicitud, ¿verdad? Eh, no sale con mi nombre registral. Eh, es una de las limitantes, eh, porque si no tenés tu identidad, no tenés como ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Y en este caso la identificación es algo muy importante para que tú puedas desarrollarte y puedas acceder a un número de servicios y, y en este caso a, a, a derecho, ¿verdad? Entonces, eh, eso en principio fue una de las vulnerabilidades eh, que sigo ahí enfrentando, ¿no? Porque es difícil como mostrar tu DINET y que vean tu nombre registral y te vean tu apariencia física y entonces, como que te quedan, no coincide, ¿verdad? Y entonces es, es como bien denigrante, ¿verdad? Eh, estando acá en Costa Rica, reconocimos que las, las demás personas, ¿verdad? O los demás grupos no organizados de Nicaragua no visibilizaban y posicionaban nuestras realidades o nuestras demandas, ¿verdad? En este momento es que nosotros decidimos cómo organizarnos, decidimos cómo eh, conformarnos para llevar nosotros mismos, nosotras mismas, verdad, la voz de las realidades que estábamos viviendo. Somos las realidades olvidadas de la sociedad, ya que a nadie le gusta hablar de las personas LGBT porque se vincula con algo que tiene que ver con lo que es bueno, es malo, con lo religioso, ¿verdad? Y muchas de las religiones pues, nos satanizan, nos excluyen, y, y en parte también por ese odio que se pregona, ¿verdad? Muchas veces es que nos vemos obligadas como a remarcar ese exilio. Entonces nos organizamos, ¿verdad? Conformamos la mesa de articulación LGBT en el exilio, Mesar, y este, ya tenemos eh, dos años de habernos constituido como grupo NO y desde ahí hemos tratado de ser una familia. Eh, para todas las personas que llegan a este país, como para orientar en temas de derechos, como para decirles: no estás sola, no estás solo, no estás sola, aquí tenés un cuerpo, una familia que te va a acompañar. Y este, hemos logrado muchas incidencias en el tema de visitar la seguridad de que viven las personas LGBT que migran, ¿verdad? Eh, no solo trabajamos con personas de nacionalidad nicaragüense, sino también con otras nacionalidades salvadoreña, venezolana, este, cubana, eh, creo que es eso por el momento. Porque en principio desde nuestro colectivo pensamos que uno de nuestros ejes fundamentales es el, el saber que las fronteras no existen, sino que las fronteras han sido puestas, no por los estados para, para cimentar como el odio entre personas, el rechazo entre personas. Y entonces tú miras como una persona que es de una nacionalidad señala a la otra, o hay ese estilo de competencia. Entonces desde MESAR nosotros no vemos frontera, nos vemos, como, nos vemos como una sola familia habitante de este hermoso planeta, ¿verdad? Y, este, y bueno, retomando un poco la pregunta, eh, acá para las mujeres trans es feo decirlo porque yo creo que que no quisiera decirlo porque eso a veces remarca mucho el tema de, la, de que se nos mira como cuerpos revitalizados, ¿verdad? Sin embargo, para las mujeres trans, eh, migrantes, eh, las nulas oportunidades o accesos que hay a derechos, nos ve obligada o nos lleva, ¿verdad?, a un camino de ejercer esto por porque cuando no tenés recursos, ¿verdad?, como para pagar lo que son tiendas, alimentación o tener un trabajo digno, ¿verdad?, eh, pues solo únicamente te queda este camino. He conocido casos de chicas que han sido maltratadas y vulnerabilizadas, vertiendo este, esta denigrante forma de acceder a dinero, porque yo creo de que no, no, no lo coincido al menos, ¿verdad?, Desde concepción como una forma de trabajo, porque eh, creo que si hubiesen mayores accesos o oportunidades para que nosotras pudiéramos desarrollarnos, pues no, no tuviésemos que optar a este camino, ¿verdad? Así que es muy difícil llegar a este país, no conocer a nadie en principio, ¿verdad? Y este y tener que, que enfrentarte, no sé, a, a muchos temores que hay, como salir a la calle, incluso el tener que buscar una vivienda implica la negación a tus derechos porque te dicen de que no no le alquilan a personas que son este LGBT porque se no vincula con prácticas eh, que no son eh, coincididas por la sociedad. ¿verdad? Entonces ha sido como bastante difícil y sin embargo eh, hemos transformado, Yazul ya ha ya transformado desde su vida personal toda esa esta vulnerabilidad, la he transformado en resiliencia. Me considero una persona muy resiliente que eh, no se queda con, con, con la negación, sino que vengo. Y agarro todo, todas estas realidades que vivimos y las visibilizo, ¿verdad? En los espacios donde voy, en, en, con las organizaciones aliadas. Ahora he tenido la oportunidad de conocer a Casa Gay, ¿verdad? Me brindaron albergue por un momento, ¿verdad? Y a los cuales les agradezco muchísimo. Hoy por hoy me encuentro en una posición de poder acompañar a otras personas, ¿verdad? y creo de que debemos de seguir como habilitando espacios como estos donde podamos llevar esa semilla de humanismo en las personas, eh, de esa semilla de, de no ver los estereotipos, de no ver los estigmas, de no ver que si cómo se viste, cómo piensa, sino reconocernos como seres humanos, ¿verdad? seres humanos que venimos a este planeta a aportar el bien. Yo creo de que ese es el mensaje que que debemos de como de pregonar o de el cual nos tenemos que bañar todos los días, ¿verdad? Ese mensaje que, que no hace daño a las demás personas. Super, Yasu. Y nada más así para preguntarte, ¿cuáles creen, desde crees que de esta resiliencia o de esta reivindicación, tres cosas a reivindicar desde tu experiencia y desde la experiencia colectiva de MESAR, tres aspectos a reivindicar, a reafirmar eh, en este contexto? No sé si tenía la pregunta. Bueno, creo que a reivindicar, como de todo lo que hemos recogido, verdad, sería como el tema de la de que la, los estados garanticen verdad verdaderas políticas públicas que eh, brinden protección a las personas que y que se ven obligadas a una migración forzada y así mismo. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Te perdimos un momento. Ok, y asimismo a, las personas, a todas las personas que miran, ¿verdad? Que todos los estados que, que son eh, firmantes del convenio de que eh, para recibir personas refugiadas, realmente eh, brinden dentro de las políticas de sus países eh, políticas públicas que garanticen el verdadero acceso. No es solo decir... Somos un país que acogemos a migrantes, sino también somos un país que brindamos oportunidades a las personas migrantes. Somos un país que verdaderamente ofrecemos eh, acceso a derechos. Otra de las cosas que quisiéramos reivindicar es que nosotras, nosotres y todas las personas en general que migran, migramos con nuestros derechos. Nuestros derechos no se quedan en la frontera de un país a otro. Nuestros derechos van con nosotros a donde nosotros vayamos, ¿verdad? porque son inherentes a nuestro ser, son, eh, son una, algo que, que, no, que no los pueden quitar, ¿verdad? Es algo que tenemos por derecho y que en la medida de que reconozcamos eso, pues vamos a ir ahí como, como reconociendo como, como pares a las demás personas, ¿verdad? Y otra, eh, otro de los que queramos reivindicar es el tema de, de no fomentar el odio eh, desde un mensaje Facebook eh, o, en, o en las redes sociales, ¿verdad? no alimentar en los temas de odio. Creo que debemos de fomentar más el, la, la, la solidaridad de personas, saber que nadie emigra de su este país así porque sí. Siempre hay un motivo de por medio, ¿verdad? Entonces no, no, no hay que anteponerse a crear una expectativa de que esa persona migra porque quiere llegar a otro país a quitarme mis recursos, mi bienestar sino que muchas de esas personas que emigran es porque en su país, los estados que gobiernan no brindan verdadera garantía de protección o no brindan verdaderas eh, herramientas para que sus personas o sus poblaciones puedan desarrollarse, ¿verdad? Asimismo, por el contexto de violencia que vienen los países eh, latinoamericanos, centroamericanos, ¿verdad? Donde los cuerpos de las personas LGBT son asesinados por crímenes de odio, donde las mujeres son asesinadas por los altos índices de femicidio, de violencia que viven sobre su cuerpo. Entonces creo que hay que reflexionar sobre, sobre los motivos, ¿no? Porque hay atrás de todas estas migraciones, de todas esas caravanas, hay historias que llevan eh, impregnado ¿no? mucho dolor, mucho sufrimiento, y que quizás una forma de, de, de sobrellevar esto es el buscar un lugar seguro en otros países. Cuando ustedes vean a una persona refugiada, no lo vean como enemigo, véanlo como su par, véanlo como, como un ser humano, que, como, véanlo como su hijo, la verdad. Eh, porque no es diferente a ustedes, tienen las mismas capacidades, y, y también a las personas LGBT que no nos vean como estigmas ni con prejuicios. Somos personas con mucha capacidad intelectual, con mucho carisma, con mucho amor, con mucho respeto. Sí, tenemos valores y principios que nos, que no que debemos que nos deben de conocer más allá de esos estigmas que se dicen verdad sino este darse la darse la oportunidad ¿no? de ver la humanidad que hay en nuestro interior y de y de conocer nuestras historias que son historias de mucha resiliencia y que son historias que están apostando a esa transformación de este para hacer este mundo un poquito mejor verdad muchísimas gracias Yasuri Muchísimas gracias por esto que nos compartes, que inspira también y que también invita, ¿verdad? A realizar como una nueva mirada y un nuevo, una, una, una nueva forma también de vincularse. Muchas gracias, Y Cualquier cosa, ahora más adelante también van a haber preguntas y comentarios, pero muchísimas gracias. Y convoco también al tercer participante, que es José Luis Manso, que es coordinador del área de atención humana en Frontera con Justicia, en Casa del Migrante de Saltillo. Entonces, agradecerte igual José Luis por estar acá, por el trabajo que ustedes también están realizando. Bienvenido a este espacio, que es un espacio también de, de todas, todos aquí. Y nada, pues agradecerte que te puedas presentar. Y las preguntitas que teníamos para vos es, bueno, ¿cómo está el contexto de migración en México actualmente? Y con ese contexto, ¿cuáles son los retos que hay desde lo interno de, de Casa Saltillo? Y por ahí después te puedo hacer otras preguntitas, pero por ahí podemos hacer la excusa para conversar. Y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Y bueno, agradecer a Avey también por la invitación dentro de tantos espacios de atención a migrantes en, en México, poquito más de 100 pues que hayan eh, puesto los ojos en la casa del migrante Saltillo para compartir. Eh, creo que soy el único ñoño que preparó una presentación, pero pues aparte para mí es una herramienta bastante útil para no perderme y no irme por las ramas en la en la presentación. Eh, bueno, soy José Luis Manso, coordinador de atención humanitaria en Frontera con Justicia. Nuestro nombre de batalla es Casa del Migrante Saltillo y es un nombre que ha ido evolucionando desde la, la fundación eh, con Padre Pedro Pantoja y tres, tres religiosas eh, misioneras eucarísticas de, de Jesús. Eh, Comentaba hace ratito, tras bambalinas con Cristian, creo que entendí todo mal, pero bueno, ya escuchando la participación de Ivania, el testimonio de Yaciri, que habla no solamente de las migraciones geográficas, sino también de las migraciones personales e interpersonales, pues nos invita a esto a un diálogo todavía más profundo que difícilmente va a poder ser agotado en, en dos horas, ¿no? Entonces, no encontré como un, un mejor título para, para esta presentación que tomar los cuatro verbos que el Papa Francisco enunció en el 2019, que son acoger, proteger, promover e integrar, que son prácticamente cuatro acciones o cuatro ejes rectores que motivan el, el trabajo de de casi todos los albergues, centros de días, centros de derechos humanos eh, que se encuentran en, en territorio mexicano. Entonces, divido la presentación en tres partes. Una que conozcan un poquito más de qué es la Casa del Migrante Saltillo. Un poquito sobre el contexto desde el décimo aniversario de la Ley de Migración en México. Hay por ahí 10 retos que podemos decir se identifican y que son el resultado de un trabajo de análisis del Grupo de Trabajo en Política Migratoria del que la Casa del Migrante Saltillo forma, forma parte. Y finalmente, como una enunciar una serie de hitos en la migración en, en México, que es, es lo que ha ido marcando, pues, como también estas adecuaciones y adaptaciones a nuestro trabajo. ¿no? Entonces, ¿Quiénes somos? Pues somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, no tenemos fines políticos ni religiosos, aunque es una obra que inicia con un espíritu cristiano dentro de una diócesis católica y que eh, por algunos años pues encaminó y estuvo acompañando varios procesos de animación pastoral, pero que al final del día tenemos autonomía en en decisiones en cuanto a, a materia de derechos humanos se refiere. Eh, en esta, estamos enfocados a la defensa y promoción de derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección complementaria. Estos últimos dos grupos poblacionales, a partir del 2017, que empezamos a tener un trabajo más cercano de sociedad con, con ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los, para los Refugiados. Y pues lo mismo, también trabajamos en eh, la protección de las personas que defienden los derechos humanos de estas poblaciones. Si sí, me ayudan con la siguiente, por favor. Si ¿Sí se puede, si ¿Sí no se puede. <risa> si no, voy avanzando. Creo que... Siempre... Ah, he hecho. Ahí está. Nuestra misión, bueno, pues es eh, contribuir a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y jurídica e incidencia, eh, frontera con justicia se divide en cuatro áreas grandes, una que es el área de protección que tiene que lidiar con todos los temas legales y jurídicos, el área de atención humanitaria que tiene que ver con todo lo que es eh, necesidades de subsistencia. El área de atención psicosocial que aborda el tema de salud mental y, y física con las personas migrantes, eh, sobre todo las que se encuentran dentro del albergue y el área de vinculación e incidencia que hace como la vocería general de la organización en espacios de redes y en diálogos con, eh, digamos, funcionarios de primer nivel. La siguiente, por favor. Y nuestra visión que ya nos juzgarán, este, los dioses, si eso es necesario, pues es ser un referente en la zona norte del país que apoya al fortalecimiento y colaboración de las otras organizaciones defensoras de derechos humanos de estas poblaciones ya enunciadas. Somos parte de la red Zona Norte, eh, que hasta la fecha mantiene reuniones de zona que son de análisis, de estudio, de diagnóstico, de poder ver como ciertas tendencias en el tema migratorio. Pero al mismo tiempo, pues es un encuentro de, de, de hermandad, de sororidad entre defensores y, y defensoras. Y bueno, pues hemos acompañado también algunos procesos en los inicios de creaciones de otras organizaciones, eh, tanto en, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De hecho, Padre Pedro fundó, antes de fundar Casa del Migrante Saltillo, fundó Humanidad Sin Fronteras en la ciudad de, de Acuña. Si me apoyan con la siguiente, por favor. La siguiente, que es donde ya abordo un poquito el contexto actual. Les decía, desde un trabajo que hizo el grupo de, de trabajo sobre política migratoria, es una serie de 10 videos que posiblemente eh, en un ratito se los hago llegar a a DEI para que los puedan difundir y puedan como ir conociendo un poquito más y entender por qué eh, identificamos como estos retos en el contexto actual migratorio. ¿no? Hace 10 años en el Diario Oficial de la Federación se anuncia eh, la Ley de Migración en mayo del 2011 que no viene a quitar la ley general de población, que era la que regía todo el marco migratorio a nivel nacional y de la que pudimos eliminar un artículo que criminalizaba a las personas que ofrecían incluso un vaso de agua a las personas migrantes. Instala un nuevo marco normativo, pero bueno, como todas las leyes, pues es una ley perfectible. Identificamos por ahí algunas lagunas, algunos artículos que abonaban a la... Eh, a la violación o la vulneración de ciertos derechos de las personas migrantes y en esta ley se reconocen tres derechos uno que es el derecho al trabajo el derecho a la salud y el derecho a la educación en materia de salud y de educación hay avances por ejemplo en educación ya no se requiere el apostillamiento de documentos de personas extranjeras para poderse eh, insertar en el sistema educativo en México y en materia de salud, pues, a pesar de que hay una ley general de salud que indica que toda persona en territorio mexicano eh, tiene derecho a la atención médica y después se indagará si tiene seguridad social, si tiene seguro de gastos médicos mayores y demás. No es algo que ha aterrizado en protocolos o en modelos de atención para poblaciones en contexto de movilidad. En el caso de Saltillo, pues ya desde hace algunos años a base de reuniones, de diálogos, de mesas de trabajo y en ocasiones de periódicos porque es la verdad, a veces así solamente entienden las instituciones, pues hemos logrado tener bastante comunicación y un trabajo muy cercano de colaboración con el Hospital General, dos centros de salud que son de la Secretaría de Salud del Estado, con Cruz Roja, aparte de que es su, su mandato, eh, con el hospital materno infantil y con el hospital geriátrico. Entonces ya hay un caminito hecho y lo único que tenemos que hacer pues es todo el tema de, de papelería que se requiere, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Eh, no voy a profundizar mucho porque el tiempo de exposición pues es limitado y aparte si yo me emociono me voy como hilo de media y después no hay quien quien me pare? Y en las preguntas, bueno, veré si estoy en la capacidad de responder y si no, les, les quedo a ver y mando la respuesta a través de de y después. Eh, uno de los retos o de los, eh, digamos, 10 cambios para mejorar la ley de migración que abonaría a todo el contexto de movilidad en los cuatro flujos migratorios que registra México, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pues uno de ellos es primero garantizar el principio de interés superior de la niñez en todas las facultades y las acciones del Instituto Nacional de Migración, que es la instancia desde gobierno federal para garantizar la seguridad y protección de las personas eh, migrantes, aunque en la práctica muchas veces no es tal, eh, de acuerdo con el artículo 4 constitucional, que en una de sus líneas pues establece la, la unidad familiar, ¿no? Eh, otro de los retos es incluir los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y necesidad en la detención por motivos migratorios, <coughs> perdón. Establecer el monitoreo legislativo como acción obligatoria de control parlamentario frente a las acciones de detención migratoria. Este es un ejercicio que regularmente hemos hecho las organizaciones de la sociedad civil desde diferentes espacios, algunos que ya cumplieron con su fusión y dejaron de ser. Y otros que siguen vigentes por el tema de incidencia en políticas públicas y sociales. Siguiente, por favor. Eh, el otro es el garantizar el cuarto cambio que, que se propone desde el grupo. No, anterior. Anterior, anterior. Ese. Eh, desde el grupo, pues es garantizar el acceso a derechos de personas privadas de la libertad y entendemos por privadas de la libertad no solamente aquellas personas extranjeras con una estancia regular o irregular que puedan estar dentro de los centros penitenciarios, sino también dentro de las estaciones migratorias. Hay muchísimas falencias, sobre todo en materia de salud física y mental, en el tema de alimentación y en el tema de condiciones de hospedaje que sabemos que no es un hospedaje como tal otro de los cambios que se proponen pues es modificar el contenido sobre las funciones de las instancias relacionadas y establecerlas como garantes de derechos y no como parte del fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración que ha sido como una práctica muy recurrente de algunas instancias de, de gobierno no acotar funciones de control y verificación migratoria del Instituto Nacional de Migración Promoviendo la regularización de las personas y no tanto como un mecanismo para la detención y dentro de la regularización, aunque no es un ejercicio como tal, pues inserta el tema de eh, potencializar o favorecer o reconocer el derecho a la, eh, a la solicitud de condición de refugiado o refugiada que las personas tienen en territorio mexicano. Que ahorita en los hitos eh, migratorios, vamos a ver cómo ha sido como un, un poquito el proceso de, de legislación en, en materia de refugio. ¿no? Siguiente, por favor. ¡Tirirín! Incluir la accesibilidad y asequibilidad de trámites migratorios, incluyendo la nacionalización. Para la nacionalización, hay un procedimiento de formación, de estudio y demás. Y revisando algunos de los exámenes que hacen para las personas que quieren nacionalizarse o naturalizarse en México, créanme que hay preguntas que ni los mismos mexicanos me incluyo. Podríamos responder en materia de historia. Entonces, eso es un poquito chocante. Pero al final del día, pues, estamos ahí como en, en proceso de que esto pueda mejorar, ¿no? Trasladar el tema de estas es alertas, no al estar, de las alertas migratorias a la ley de migración, es decir, que sea una facultad establecida dentro de la ley de migración y que se puedan definir los casos en los que se puede levantar una alerta migratoria, pero al mismo tiempo garantizar la legalidad y la transparencia de dichas alertas. Porque pareciera que en ocasiones pudieran ser discrecionales y so sería como para entorpecer como ciertos trámites eh, migratorios. ¿no? Incluir en la ley de migración la garantía de derechos civiles y políticos de las personas migrantes en lo que corresponda a facultades y o responsabilidades del Instituto Nacional eh, de Migración. Hay ciertas cosas que las personas extranjeras en México con estancia regular o irregular no pueden realizar y que están regidas también pues, por, la, por la ley. Siguiente, por favor. Y este sería el último cambio que se está proponiendo desde el GTPM, que es eh, el contenido de la ley debe facilitar la integración y reconocer los aportes de las personas migrantes a las comunidades y no contribuir a su criminalización y persecución, que es lo que mencionaba Yasuri eh, perfectamente en su participación. Y es uno de los primeros elementos que nosotros descubrimos en la ley de migración, que parecía más una ley eh, punitiva que una ley con una perspectiva de derechos humanos, de seguridad y de protección. Eh, siguiente, por favor. Mm. Y bueno... Aquí, México, eh, sabemos eh, la gran mayoría de quienes estamos relacionados con el tema migratorio que actualmente México se ha convertido en un, necesar, un, en un escenario con cuatro flujos: un flujo que es de origen, es decir, sigue habiendo migración de mexicanos no solamente hacia los Estados Unidos, sino hacia otros países, sigue siendo un país de tránsito, cada vez hay mayor flujo de de tránsito, sobre todo personas originarias de Honduras que están, han atravesado una crisis desde el 2005, de la cual no se han podido recuperar, pero también de Guatemala y El Salvador principalmente, ¿no? Por, más o menos por el 2010 se estableció una estadística en la que nueve de cada diez personas eh, migrantes en México eran procedientes de estos tres países. Un país de retorno, no solamente por las, de, las deportaciones y sobre todo las deportaciones masivas que iniciaron con presidente Obama, sino la intensificación de deportaciones con, con, eh, ah, se me va el nombre, eh, con Donald Trump y este famoso programa del MPP, el Migration Protection Program, que pues también ha sido motivo para que las personas que solicitan asilo en Estados Unidos sean regresadas inmediatamente a la zona fronteriza por la que cruzaron al país, ¿no? Y al final del día, pues es también un país cada vez más de destino, sobre todo para personas refugiadas. Esto no quita que haya un número considerable, el cual hasta la fecha ignoramos, yo creo que desde las organizaciones de la sociedad civil y que pudiera presentarse como un reto, sino también desde las instancias de gobierno de, de aquellas personas que están en una situación irregular sin que esto represente un riesgo para ellos de eh, deportación o de devolución inmediata. Si se trata de, de alguna situación de personas con que son candidatas o son sujetas a la condición de refugiado en en México. ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, desde el gobierno federal, ahora con la administración de Andrés Manuel López Obrador, hay un documento que es aproximadamente 40 hojas, donde se establece la nueva política migratoria. Y uno de los textos que eh, personalmente me llaman la atención es este que se encuentra, eh, digamos, en la justificación del documento, donde dice que la política migratoria del gobierno de México 2018-2024... Se constituye sobre la base de un paradigma cuyo centro es la persona migrante y el desarrollo social y económico como sustento de la movilidad humana de una manera regular, ordenada y segura y que sabemos por lo que aparece en medios de comunicación, por lo que eh, se descubre con trabajos de investigación, estadísticas y demás, que pues no ha sido hasta el momento una migración regular ordenada. Y segura y esto lo confirmamos sobre todo con la caravana que trató de ingresar a México en febrero del año pasado, que fue prácticamente eh, bueno, una fue en febrero del año pasado, la otra fue eh, en este año eh, y que las personas que eran parte de la caravana, pues no, no les permitieron ingresar, sino que más bien los integraron a un proceso de deportación a sus países, no? Y en este tenor, pues quiero compartirles eh, algunos hitos de la migración en México, si me ayudan con las siguientes diapositivas, por favor. Y bueno, por aquí tenemos que en 1980 eh, México empieza, digamos, con esta dinámica, esta dinámica de acogida para personas desplazadas y solicitantes de protección humanitaria, sobre todo de Guatemala con el tema del conflicto armado que se vivió en esos tiempos y que son grupos que se establecieron sobre todo en el sur del país de México y que por ese motivo pues comparten muchas eh, similitudes entre Guatemala y esos estados del sur, sobre todo Chiapas y este Chiapas, Quintana Roo y, y Guerrero, si no me equivoco. Para 1990, la década de los 90, México comienza a configurarse como territorio de tránsito regular y regular, es decir, es una década en que los flujos migratorios desde Centroamérica se intensifican y más o menos por esas fechas empiezan también las, eh, los trabajos y la apertura de eh, albergues para migrantes, una de ellas que fue la primera casa que se abrió, la Casa del Migrante en Tijuana, en 1989, si la memoria escalabriniana no me falla. Y eh, para el 2010, les decía hace rato, se establece una, una estadística en la que nueve de cada 10 eh, personas de forma regular o irregular en México, pues son originarias de Honduras, Guatemala, El Salvador, lo que actualmente se mal conoce como el Triángulo Norte de, de Centroamérica. La siguiente, por favor. Para el 2010-2011 2010, 2010 2011, aproximadamente, no tengo el año exacto, empiezan las caravanas vía crucis del migrante, sobre todo impulsadas por una organización hermana, la 72 en Tenosique, Tabasco, eh, y es, empiezan como una, eh, un ejercicio de denuncia y un ejercicio de visibilidad de eh, las agresiones y violaciones a derechos humanos que son cometidos en contra de la población migrante. Y a la par se tienen las caravanas de madres centroamericanas buscando a sus hijos e hijas. Eh, algunas de estas caravanas pues, han sido recibidas aquí en Saltillo. Hemos gestionado las reuniones con funcionarios de primer nivel, con las instancias correspondientes que se encargan eh, de ver esta materia. Eh, el año pasado, por pandemia, pues no, no las pudimos recibir, no se pudo hacer la caravana, se hizo de manera virtual. Y en este tenor, para el 2014, eh, se tiene la primera caravana vía crucis que llega hasta la frontera norte, este, con toda la inexperiencia de las organizaciones en el norte, sobre todo Saltillo, Monterrey y Reynosa, un aproximado de 1.200 personas. Y en ese tiempo, este, en, digo no era un tiempo de pandemia todavía, obviamente, llegamos a tener aquí en Saltillo hasta 400 personas. De noche todo el albergue era dormitorio y de día pues teníamos que organizarnos en grupos para poder brindar como todos los servicios que nosotros proveemos. no Para el 2018, octubre del 2018, pues empieza este ejercicio de las caravanas de migrantes como espacios comunitarios blindados y seguros y que a la par de esto pues se viene una serie de retos como la habilitación de espacios para el hospedaje, el ejercicio de convocar a la solidaridad en las comunidades de, de llegada o las comunidades eh, de paso, gestionar servicios de salud, el tema de garantizar eh, por lo menos eh, la identificación de personas que puedan ser sujetas de la condición de refugiado, aunque por los contextos que se viven, sobre todo en Honduras y El Salvador, sabemos que un porcentaje, eh, aunque no lo reconozca la Comar, eh, pues son, son personas eh, eh, de facto refugiadas en, en, en México. Y un reto que se viene sobre todo para las administraciones municipales, pues es justo la gestión de estos flujos migratorios, ¿no? Administraciones municipales y estatales que por primera vez, digamos, se enfrentan a estos flujos eh, masivos de personas que las personas migrantes consideraban espacios blindados y seguros. Lo digo entre comillas porque sabemos que al final del día no ha sido así, pero a estas caravanas la precede pues este grupo amplio de haitianos africanos que viaja desde Brasil hasta la ciudad de Tijuana que es, digamos, donde se instala como un modelo de atención que se replique en varios municipios después para el 2018. Estoy por terminar, no se me vayan a, a cansar, por favor. Sí, Jorge, José, eh, justo, José, si sí, podemos ir cerrando. Para, para sí, sí, ya, ya estoy por, por cerrar. Genial. Y, eh, las bueno, tenemos esto, tenemos lo que les mencionaba, la falsa promesa de las tarjetas de, visa de visitante por razones humanitarias, que terminen una deportación, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Y finalmente terminamos con la pandemia de COVID-19, en la que muchos albergues, la única opción que tuvimos fue reinventarnos algunos en el proceso de mantenerse abiertos, ir haciendo adecuaciones, y otros, como Casa del Migrante Saltillo, eh, cerrar de manera definitiva ante el temor de una pandemia de igualdad la mayoría habríamos escuchado de pandemias por la historia que hemos podido estudiar, pero a ninguno nos había tocado vivirla, entonces a Santillo le tocó elaborar protocolos de conocimiento de la pandemia, protocolos de qué hacer primero, qué hacer después, hasta elaborar un protocolo con rutas de atención para la reapertura eh, que se dio en, el, en octubre del 2020, 26 de octubre del 2020, y cerramos en marzo 21 del 2020, en el Inter fuimos eh, estableciendo como diferentes dinámicas, brindando servicios de atención humanitaria en Puerta, pero al mismo tiempo ir facilitando espacios de uso de sanitarios, de regaderas, eh, entrar a comer y salirse del albergue. Y bueno, pues en este tenor también hemos tenido que capacitarnos no solamente en qué es el COVID, sino cómo se gestiona un albergue con grupos grandes en contexto de pandemia, cómo eh, facilitar todo un proceso de aislamiento, gestionar las atenciones con personal de salud, etcétera, etcétera, etcétera, que podríamos profundizar después con la, la sección de preguntas y respuestas. No, porque no ha sido fácil. Hemos tenido tres brotes de contagio. En el primer brote, lamentablemente, perdimos a, a Padre Pedro el 18 de diciembre del 2020. Y de ahí pues ha tocado reaprender la atención humanitaria dentro del albergue junto con las otras áreas de, de frontera con justicia. no Creo que con la siguiente ya concluyo. Y es una frase icónica de padre Pedro que ha sido retomada eh, por varios espacios y es que cuando emigra el joven emigra la esperanza, cuando emigra la mujer emigra la vida. Cuando emigra la familia, emigra el tejido social, cuando emigra el indígena, emigra la historia, cuando emigran los niños, emigran las raíces de la ternura humana. Y esto pues ha sido también algo que nos ha mantenido a nosotros con, con fuerza este, y seguir contracorriente para el servicio con, con las personas migrantes. ¿no? Pues gracias nuevamente por, por el espacio este, y por aquí seguimos para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias por esta exposición que nos haces de Casa Saltillo y de todo el trabajo que realizan. Eh, preguntar nada más si hay preguntas o comentarios en Facebook. Me parece que no. Entonces, bueno, vamos a dar por finalizada la transmisión en, en Facebook. Vamos a cerrar la transmisión en Facebook en este momento y continuamos el espacio también de preguntas y comentarios al interno acá del, de, de la sala de Zoom. Entonces no vamos a esperar un momento nada más.